Nos lo habéis pedido en muchos de los comentarios eh, que aparecen tanto en los vídeos de YouTube como correos recibidos y bueno, desde ArmagaFX os cumplimos con este contenido que nos estabais pidiendo Aquí está, Default Market, Profundidad de Mercado, Liquidez Flotante, Level 2, Órdenes Limitadas o Pasivas Hoy vamos a ver cómo configurar el mapa de liquidez con la plataforma ATAS Las configuraciones en otras plataformas son muy similares, son parámetros que suelen seguir la misma lógica, eh, por lo que este contenido te va a resultar útil incluso si no estás utilizando esta plataforma, la de ATAS. Antes de empezar con el contenido, eh, igual te sientes un poco perdido. Si empiezas a verlo y te parece que están eh, hablándote en un idioma extranjero, vamos, que no entiendes ni papa de lo que te estamos comentando, de lo que te estamos explicando en el vídeo, pues para ayudarte a entenderlo, si ves que te sientes un poco perdido, ¿vale? Te vamos a dejar en la descripción del vídeo un par de enlaces a listas que tenemos en nuestro canal de YouTube eh, para que puedas ponerte al día y entonces no te va a sonar de este modo eh, si quieres saberlo de una forma un poco más rápida y no perderte entre nuestros vídeos te recomendamos que al menos le pegues un vistazo a un par de vídeos eh, que tenemos publicados aquí en el canal el primero es cómo funciona el mecanismo de órdenes este es el enlace y el segundo un vídeo que explica en cuatro minutos ¿vale? qué es la profundidad de mercado también tienes el enlace aquí para que puedas acceder a estos dos vídeos. Y vamos a ponernos ya delante de las pantallas, sobre los gráficos, ¿vale? Yo ya me pongo aquí en pequeño y así nos ponemos a ver cada cosa que es y la ponemos en su sitio. Pero antes te voy a decir una cosa. El otro día estábamos comentando, aquí los compañeros de Armada FX... Eh, ...sobre desarrollar algo un poco más amplio sobre el mapa de liquidez... ...y os preguntamos... ...¿os parece un tema interesante el tema de trabajar el mapa de liquidez? Eh, ¿Te gustaría que hiciésemos eh, más contenidos al respecto? Eh, es que estábamos pensando... Eh, ...que podríamos hacer un artículo eh, en nuestro blog... ...donde daros una información pues, más amplia al respecto... Eh, ...pero claro, esto hacerlo eh, conlleva un trabajo... ...conlleva unas cuantas horas de dedicación de varios compañeros... Eh, y antes de hacerlo, pues eh, nos gustaría preguntarte al respecto, deja tu like a este vídeo y tu comentario y así vemos si es un tema que te parece interesante o que te parece relevante para que nosotros invirtamos esas horas en desarrollar el artículo y hacer ese trabajo, ¿vale? Así que, ¿qué íbamos a ver hoy? ¿Cómo configurar el mapa de liquidez? Sí, sí. Hoy vamos a ver cómo configurar el mapa de liquidez así que nos vamos a los gráficos y vamos a ponernos con ello Vale, he esperado a la apertura de la sesión americana para que podamos grabar este contenido y de ese modo eh, pues poder estar viendo cómo interactúa en la apertura, que es un momento de alta volatilidad, las órdenes pasivas con las activas. Aquí en el gráfico tenemos representadas las órdenes activas ¿vale? mediante estas burbujas. Son las órdenes activas que van ejecutándose al mercado. Y estas líneas, estas barras que vemos aquí, son las órdenes pasivas, la cola de órdenes pasivas que tenemos pendientes de ejecución. Así que, ¿qué es el mapa de liquidez? Es una representación gráfica de las cantidades numéricas que nos ofrece el DOOM. Mirad, aquí tenemos abierto un DOOM, es el Default Market, donde podemos ver toda la cola de órdenes que tenemos ubicadas en cada uno de los niveles. Además, aquí tenemos... Un nivel bastante relevante, el 3310, eh, con una gran cantidad a la vista de órdenes pasivas de compra. En la parte inferior tenemos las órdenes pasivas de compra y en la parte superior las órdenes pasivas de venta, es decir, buy limit y sell limit. Órdenes tan relevantes eh, o, o mostrar las cartas de esta forma... Eh, suele ser engaño. Y ya, ya lo veremos luego, si llega el precio, eh, qué es lo que pasa. Eh, no, no se suelen mostrar las cartas de una forma tan clara. Luego veremos pros y contras que tiene el mapa de liquidez. Pero básicamente lo que está haciendo el mapa de liquidez es dibujarnos todas estas cantidades, todas estas cantidades a través de estas líneas, haciéndolas de distintos colores, más gruesas, según la intensidad que existe en las cantidades de órdenes y además nos da la ventaja de poder tenerlo guardado alojado en el disco duro y así ver los cambios que se han ido produciendo ¿vale? en cada uno de los niveles ver cómo ha ido por ejemplo un nivel siendo más relevante o eh, apareciendo por ejemplo órdenes a la espera del precio si os fijáis yo también aquí en la parte derecha eh, tengo toda una combinación de los niveles que aparecen en el DOOM y podéis ver que son las mismas eh, cantidades. Así que os resumo. Lo que tenemos en el mapa de liquidez es una representación gráfica, visual, de estas cantidades. Así dándole toques, tonos de color, según en función de la cantidad que tenemos de liquidez dentro del de, eh, default Market. La liquidez flotante, el Level 2. Es el momento de la apertura y aquí empezamos a ver esa volatilidad que existe... ¿Vale? Eh, en ese momento de la apertura, cómo el precio, cómo van entrando las órdenes cada una y, y cómo se va trabajando con ellas. Cómo va interactuando eh, dentro del mapa de liquidez, tanto las órdenes activas que están entrando a mercado como las pasivas que están trabajando con él. Entonces, eh, antes de pasar a por más detalles de la configuración, eh, hagamos una pregunta rápida. ¿El mapa de liquidez es para todo el mundo? Eh, es una pregunta bastante habitual. ¿Quiere incorporar el mapa de liquidez? ¿Esto me va a ayudar a mí en la operativa? ¿Es para todo el mundo? No es para todo el mundo, pero es cuestión de que cada persona pueda integrarse eh, con esa profundidad del mercado. Eh, fijaros, por ejemplo, en este punto donde estaban en ese momento apareciendo unas grandísimas cantidades de órdenes como ahora al regresar el precio a ellas están desapareciendo, ¿vale? Ya no se ven esas intensidades que teníamos. ¿Vale? Eh, son datos, es información relevante, porque también hay trampa en el mapa de liquidez o con las órdenes del level 2. También hay trampa que nos induzcan a escenarios. Eh, haber visto toda esta relevancia y haber dicho: es el momento adecuado para comprar. Por eso, por eso, ¿vale? No hay que dejarse llevar. ...por las circunstancias mientras las órdenes no son ejecutadas. Lo mejor es esperar a que sean ejecutadas para tomar las decisiones. Pero nos puede servir bien para ver dónde se están anclando otros operadores... ...y ponernos de acuerdo en el momento de la entrada para interactuar con ellos... ...para poder estar trabajando ¿eh? ese punto de entrada. Y sí que nos puede ayudar porque eh, aquí vamos con los pros y los contras... Eh, el problema que tiene y la parte positiva o negativa que podemos decir del mapa de liquidez es la temporalidad. Se trabaja una temporalidad muy muy baja. Hablamos de un segundo o hablamos de un tick y estas temporalidades, ¿vale? Supone eh, saber poder leer el ruido, saber poder leer... Eh, ...todo lo que es la escala más reducida, la mínima expresión del precio... ...y no tienen que inducirnos a, a escenarios esas bajas temporalidades. Os explico. Eh, es positiva porque estamos tratando de analizar la mínima expresión del precio... ...y el movimiento en su contexto más reducido. Eh, nos supone entender ese ruido. Nos supone eh, poder sab saber trabajarlo dentro de un concepto macro... ...de un concepto más amplio... No, no este ruido tan pequeño, este ruido sí se puede trabajar. Y, y tengo algunos amigos que son traders que hacen scalping o micro scalping eh, buscando pues, eh, pequeñas distancias de ticks eh, a través de esa influencia que pueden leer tanto en el DOOM como en el mapa de liquidez. Esto ya va a depender de cada trader, ¿eh? porque podemos hacer pequeños scalping o podemos hacer, eh, por ejemplo, unas acciones... Eh, mucho más amplias, buscando más desarrollo. Bien, eh, el problema que estábamos comentando, ventaja eh, y dificultad, al mismo tiempo, es esta pequeña escala. Debemos de tener, como os he dicho, un escenario mucho más amplio. Y dentro de dicho escenario, eh, la información de contexto. Vale, vale, pero yo sé que lo que quieres es configurarte el mapa de liquidez, que para eso estaba este vídeo, ¿no? Bla, bla, bla, eh, quiero saber ya configurar el mapa. Vale, vamos a ello. Eh, vale, ¿qué voy a hacer? Lo mejor es que cerremos todo y lo hagamos de cero. Te voy a dejar también, si te parece, vale, un enlace eh, con una plantilla para que tengas toda esta configuración ya hecha por defecto. ¿vale? simplemente tengas que coger, cargar la plantilla y darle a funcionar. Pero este contenido trataba de que supieras hacerlo por ti mismo, o por ti misma. Así que lo que voy a hacer es abrir un gráfico. Y desde cero voy a abrir este gráfico. Vamos a ir añadiendo cada uno de los indicadores eh, con los que vamos a trabajar, porque esto no es una herramienta que traiga ATAS. Eh, el mapa de liquidez que estabais viendo es una relación de varios indicadores insertados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 Gráfico de 5 minutos. Bien, eh, primero voy a coger, voy a eliminar eh, el fondo este blanco. Lo siento, eh, tengo la vista destrozada. Eh, voy a eliminar todo este fondo blanco y lo que voy a hacer es eh, pasármelo a fondo negro y voy a ponerlo también en líneas. Eh, tenemos varias opciones de poder ver el gráfico, en modo barras, eh, en modo velas japonesas, velas japonesas transparentes, línea o clúster. A mí me gusta más verlo en... En línea, aunque sea las price, muchas veces no vemos que está llegando el bid, pero sí que vemos a través de las órdenes esa llegada, o con un gráfico de order flow al lado, podemos ver esa información. Eh, el modo línea, pues a mí es el que más me gusta, eh, porque el de modo barras, pues no sé, no, no, no me acaba, no me acaba. Me gusta más ver la línea... Eh, me define mejor el movimiento del precio. Pero aquí, sobre gustos colores. Voy a ponérmelo rápidamente en negro y vamos a ello. Ok, ya lo tengo. Eh, ¿Qué he cambiado? Pues he quitado todas las líneas...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 ¿Veis que? Está empezando a graficar esas líneas aquí. ¿Veis? Está empezando a eh, dibujarnos el mapa de liquidez. Existen dos formas de poder configurarlo eh, en las plataformas, el mapa de liquidez. Eh, solo he visto dos formatos. Uno es eh, porcentual, es decir que toma una media de todas las órdenes que hay en la cola y lo que hace es establecer una media y luego lo que hace es graficar en base a un porcentaje de esa media eh, las intensidades esto lo suele hacer más el bookmap por ejemplo y eh, luego el resto de plataformas que yo sepa eh, prácticamente el resto todas eh, lo hacen de forma numérica lo más habitual es eh, poner estas cantidades de forma manual y numérica eh, para ello, lo que vamos a hacer, os voy a dar yo las cantidades que utilizo, por ejemplo, para el Mini SP500, eh, pero lo que hago es eh, utilizar tres puntos de referencia para situar esas cantidades. Vale, vamos al indicador. En principio, en principio, eh, me gusta, me gusta eh, que se dibuje, que se dibuje con tonos rojo y verde. Vale, he puesto rojo para la parte superior y verde estoy poniendo para la parte inferior. Se nos ha apagado totalmente el mapa, ¿eh? le hemos bajado toda la intensidad. Pero vamos a cambiar el filtro y veréis que enseguida ¿vale? se nos vuelve al sitio. Ya lo tenemos prácticamente casi casi al sitio. ¿Qué hace eh, el indicador eh, en este caso? ¿Vale? Mm. Es como os he dicho, los parámetros que tienen el resto de plataformas siguen la misma lógica, prácticamente. Eh, lo, que, lo que está haciendo es que el mínimo volumen lo detecta en 100 y el máximo volumen vale, lo hemos puesto en 400, que es una... Eh, estamos viendo estamos viendo, vale, la negociación, 400, ya son cantidades relevantes que destacan en el gráfico. vale, 400 es una cantidad ya para empezar a ver algo de relevancia y lo que hace es, cuando estos niveles son de 400, el máximo volumen indicado aquí, lo que hace es cambiar este tono que tenemos aquí apagado por este tono más vivo, que es el que nos está marcando, por ejemplo, este nivel en estos momentos. Entonces, de 100 a 400, que es una negociación habitual, vale dentro del instrumento, nos lo marcará en un tono más apagado, vale lo veremos menos vivo. En cambio, eh, cuando estas negociaciones veamos que empiezan a superar esa media, nos va a empezar a pintar con un tono más vivo. ¿vale? Veremos ese tono más brillante sobre el gráfico. Es más, eh, ¿os acordáis que al principio del vídeo habíamos visto unas líneas con un tono más naranja? Esos son, eh, o lo tengo yo para trabajar, los niveles que son más relevantes. Estos niveles lo que hago es añadir otro Doom Levels. Doom, al gráfico, fijaros que empanada se nos acaba de hacer ahora, pero tiene sentido, ¿vale? Y lo que hago es darle una intensidad muy alta. Y le quito, le pongo en transparente eh, todo lo que sea mínimo volumen para que el mínimo volumen me lo estará dibujando este indicador y luego... Este indicador de 800.000 órdenes son cantidades, fijaros, que es el doble de lo que se negocia como relevante, ¿vale? Para que me dé un tono, por ejemplo, eh, como el que estábamos viendo así, naranja. Ese tono anaranjado para ver ya órdenes que tienen muchísima relevancia. Y así leer esa información también, tenerla. Bien, tenemos todo lo que es la parte del mapa de liquidez configurado. Lo tenemos aquí.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 por no tener tanta información visual sobre sobre nuestro gráfico. Me gusta el resultado eh, que ha quedado. Bien, para cerrar, eh, os recordamos la propuesta que habíamos hecho. Si el mapa de liquidez eh, te parece un tema interesante, te parece un tema que eh, podamos tratar, que hagamos ese artículo, que dediquemos esas horas eh, para traértelo, pues deja tu like a este vídeo y eh, un comentario. D dinos que estás interesado realmente, pierdes dos segundos en dejar tu comentario y nosotros perderemos unas horas en hacer ese contenido, ¿vale? Eh, si estás interesado o interesada en el artículo, ya sabéis... Eh, haremos ese artículo y eh, lo dedicaremos al mapa de liquidez. Mirad, por cierto, tienes aquí otros vídeos que puedes ver, son muy interesantes, elige cuál te gusta más, el de la izquierda, el de la derecha y también, si te apetece vale, y no estás suscrito, ya sabes lo que hacer, en el centro darle a suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te informemos de estos contenidos que publicamos en nuestro canal.